Hola, ¿qué tal? Soy Charviluque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal. Vamos con otra de, de las que más espero, es Fusa Nocta, con su canción Mi Familia. Tengo muchas expectativas con ella, me encanta su género, me encanta cómo canta, y bueno, la sigo desde hace tiempo, ya la conocía, así que tengo expectativas con Fusa Nocta. Vamos allá con ella. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Eh? ¿Fusa? Hola. Chica, hoy me vuela la cabeza. Oh me, yeah, wow, me ha sorprendido para muy bien. Esperaba algo más como no jals. Pero esto es muy bueno. Wow, este beat. ¿Cómo suena esto? Lo vuelvo a decir. Oh. O sea, y, y le daba más caña a eh, ello al beat. Wow, esta parte también. Qué bien queda. ¡Qué chula! O sea, me ha encantado como ha empezado con, con. esta niña pequeña enviándole un mensaje. La canción no me esperaba esto para nada. Como digo, esperaba. O yo quería, mejor dicho, que fuera un tema parecido a Jals Pero wow. <risa> o sea, me acaba de volar la cabeza. El tema es tremendo. Lo veo en Eurovisión, totalmente. Bueno, es. De verdad me ha dejado sin palabras. Me gusta muchísimo cómo suena. O sea, la parte aguda también. Tremenda. Pero el beat. Acelerarlo un poco más y todo. Porque es que es muy bueno. Muy, muy bueno. ¡Wow! Fusa Nocta. Aparte de que ya te quería, te vuelvo a querer. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Este nivel. O sea, era el que quería para el de Nivel Fest. Y no me están defraudando ninguno. Tremenda fusa. Bueno, vamos a ir con el siguiente. Es José Otero.